muy buenas ¿qué tal pues ya los tenemos aquí hoy es el gran día a finales de noviembre adsense anunció que lanzaba un nuevo formato que ya habíamos visto en versión beta en algunas webs y son los anuncios laterales fijos al scroll o site rates que llaman ellos vale a partir de hoy 13 de diciembre ya están activos y simplemente si los queréis tener en vuestras webs tenéis que venir a anuncios automáticos vale, a anuncios por sitio seleccionáis el sitio le dais al lápiz para editar y activamos anuncios automáticos. En mi caso, en esta web no los tengo activos. Y vamos a formatos de anuncio. ¿Vale? Si ya teníais los anuncios ancla, automáticamente las barras laterales eh, las tendréis activas. ¿Vale? Y si no, pues simplemente los marcáis. Y hasta aquí ya veis que tenéis eh, la advertencia de que estarán disponibles a partir de hoy. En la previsualización no salen porque AdSense automáticamente ajusta al ancho de la pantalla, con lo cual no se van a ver. Pero, eh, como veis en este ejemplo, de cuando yo los vi en versión de pruebas, tienen un ancho de unos 180 píxeles, ¿vale? Y aparecen en los dos laterales de la página web, con lo cual solo se van a ver en desktop y cuando la pantalla tenga al menos ese margen de 180 píxeles por ambos lados, ¿vale? Entonces, eh, como explican aquí eh, si ya tienes activado los anuncios ancla los anuncios de barra lateral empezarán a mostrarse esto nos da pistas de por dónde los vamos a poder ver en los informes vale entonces tradicionalmente para ver eh, los informes de los anuncios automáticos tenemos que ir a informes y venirnos a formatos de anuncio vale y aquí los tenéis todos automático automático automático automático vale, Yo en mi caso los eh, ancla mmm, en, en este caso Sí que los tengo en algunas webs, pero en otra, en la cuenta de la empresa, en, no tengo activados los anuncios Ancla y ya me está contando impresiones, aunque yo todavía no los he visto. Así que me figuro que muy probablemente los incluyan en, en el informe de los anuncios Ancla, lo cual es un problema porque no vamos a poder saber exactamente el rendimiento que tienen los anuncios Ancla de los SayRace, ¿vale? Lo que sí os puedo decir es que eh, desde 2019 sí que Adsense permite fijar anuncios al scroll, solo un anuncio por página y de un ancho máximo, si no recuerdo mal, de 300 píxeles. Eh, el rendimiento es bastante bajo. Eh, para que os hagáis una idea, yo en, en una web puedo tener un, un CTR del 5% por bloque de anuncio y basado en impresiones, vale, no por página. Y el anuncio fijado a la parte de la derecha en el, en el sidebar tiene un 0.50 de CTR, lo cual es bastante bajo, pero bueno, para contenidos muy largos donde ya no tenemos más anuncios automáticos o metidos manualmente, pues tener un, una impresión de anuncio en esa parte pues puede ser bastante interesante. Así que nada más, solo quería comentaros esta novedad, que lo probéis, que le deis un tiempo para que recabemos datos suficientes como para tener eh, estadísticas fiables y a partir de ahí pues ya tomar una decisión de si sí mantenerlos o implementar los anuncios fijos al scroll de manera manual, que al menos se mostrarán siempre, porque al ser automáticos, en este caso, pues será AdSense quien decida cuándo y cómo se mostrarán los anuncios. Nada más, cualquier cosa, nos vemos en los comentarios. Un saludo.